Bye. que uno puede hacer profesionalmente es buscar un trabajo que se adapte a sus características personales. No es fácil conseguirlo a priori y en el primer trabajo, pero sí tiene que ser constante en la búsqueda de aquello que se adapte mejor a su forma de ser. Para mí lo más importante es primero una formación, la formación académica o formación técnica, Uh, entonces esta formación se adquiere mediante los estudios, que esto te permite tener un conocimiento mm, teórico de aquello que tú piensas uh, realizar y la experiencia después para trabajar. Es muy importante conocernos a nosotros mismos y saber lo que queremos de la vida, de tal manera que si tenemos un autoconocimiento y tal, podemos va valorar y decidir. Lo peor es ir improvisando. ...incluso en las primeras etapas profesionales... ...cuando todavía no se ha trabajado en nada y tal y cual... ...alguna reflexión tenemos que tener... ...sobre si nos interesa un trabajo... ...independientemente del tipo de estudios... ¿eh? ...hay una frase de Seneca... ...que a mí me gusta mucho... ...que dice que no, nunca sopla viento favorable... ...para el que no sabe a dónde va... Eh, ...lo principal es conocerse... ...y entonces valorar... ...respecto de nuestros intereses... ...y de nuestras aficiones... Si no se puede vivir de renta, que somos la mayoría de los mortales, debemos buscar algo que nos llene profesionalmente y nos dé felicidad. El trabajo nos ocupa muchas horas al día entre que fichas y vuelves a fichar y muchas veces todo tienes que llevar a casa. Entonces creo que es muy importante el ser feliz con lo que te ha tocado trabajar. Felicidad personal no quiere decir más que trabajar en algo que te guste o, a veces, eh, lo, que, eh, lo que trabajas, hacer que te guste. Yo hice económicas pues porque me gustaban las matemáticas, no me gustaba la parte de, de ciencias puras, como pudieran ser la física o la química, no me gustaba la, la, la parte de letras, y todos, todos los que estudiamos eh, economía general, porque había economía general y economía de empresa, todos los que estudiamos, o la mayoría que estudiábamos economía, era pensando en ir a, estudiar, en ir a centro de estudios pues, del Banco de España o, de, o del Banco Urquijo, que en aquella época pues, eran los que más conocían, el Banco Bilbao. ¿no? En mi caso, yo terminé de Económicas, en aquella época todavía era obligatorio hacer el servicio militar, me fui a hacer el servicio militar y entonces mmm, fui emprendedor y eh, no me puse en ningún centro de estudios, sino que monté mi despacho profesional. Y aquello de tener un trabajo, hay de, de hacer una, unos estudios pensando en hacer un tipo de trabajo, pues en mi caso pues tuve que cambiar totalmente. ¿no? Como también decía un famoso escritor que no recuerdo ahora, eh, decía, la inspiración es importante, dice, por supuesto, pero es importante que te coja trabajando. Pues aquella persona que se conoce, que está buscando alternativas, ...que las va a saber valorar bien con certeza si le interesan o no... ...esa persona va a ir teniendo esas oportunidades. Esa persona que está en ese decurso, en esa actitud... ...es fácil que acabe encontrando una cosa que le gusta mucho... ...porque como las va valorando respecto a sus intereses... ...al final si no tiene mala suerte o si tiene un mínimo de buena suerte... ...acabará encontrando aquella cosa que será apasionante para él. El que nada más va buscando, por ejemplo, si a alguien solamente le interesa el dinero pues claro, estará viendo a dónde le pagan mejor. Si eso le motiva, pues habrá triunfado. Yo creo que va ligado el éxito profesional con el éxito profesional y económicamente tiene que tener una cierta compensación. Es decir, no es directamente proporcional lo que ganas a lo feliz que eres. Conozco gente y... Que ha dejado de ganar mucho dinero porque ha preferido ser feliz en su trabajo, pero la mayoría pues tenemos que buscar este equilibrio económico y el equilibrio de felicidad personal es un tema interno de cada uno es como terminar una carrera y decir bueno pues ya tengo la carrera terminada y ahora qué ¿No? a lo mejor a mí no me gusta eh, tener unos grandes coches, pero sí que me gusta tener pues ir a comer cada día en un restaurante o al revés ¿no? por tanto cada uno se tiene que poner el listón económico donde quiera pero yo diría que muchas veces esta cuestión de ganar más o menos dinero no basta no, no está ligado a, a éxito al éxito profesional el éxito personal ¿no? yo pondría un, una imagen en el que la, la actitud y, la, y el comportamiento de las personas en el respecto de la vida, ¿no? la vida profesional y la vida personal, en una campana de Gauss, en la que en un extremo estuviesen aquellos que solo les importa y solo luchan y solo consiguen éxitos profesionales, y en el otro extremo, el de los éxitos personales. Entonces podríamos encontrar gente eh, hemos visto en muchas películas americanas de gente que hace trabajillos temporales para ganar, para vivir, pero se dedica a no sé qué. Los moteros estos son un ejemplo clarísimo. Y en otro extremo, pues el ejecutivo agresivo, tal cual, que tiene abandonada la familia. Pero la mayor parte de la, de la población está en la zona media. de la Y entonces hay un eclipse entre una cosa y la otra. En mi época no existían ...el tema de las redes sociales... ...entonces todo esto es... ...relativamente nuevo para nosotros... ...pero... ...el contacto de las personas... ...siempre... ...al menos yo lo he considerado muy importante... ...no... ...no creo en el clásico... ...Robinson Crusoe... ...Robinson Crusoe fue Robinson... ...por... Uh, ...por tema forzado... ...no por placer y por gusto... ...entonces... ...que, que considero muy importante... Eh, que uno cuando acabe profesionalmente sus estudios o sin estudios, se agrupen en entidades y asociaciones o colegios profesionales, que va a ser, al menos yo creí en ello, va a ser una ayuda que va a tener constante en, durante toda su vida profesional, de contactos, formación continuada... Eh, eh, contactos para que en un momento determinado tengas un problema, pues te lo pueda resolucionar algún compañero. Para mí los contactos son necesarios, ¿no? Pero no in, in, el, insistir en el tema de tener un contacto para aprovecharme de este contacto, sino al revés, ¿no? Para ampliar, eh, pues, pues, amistades o conocimientos, o, o, bueno, o incluso, pues, posibilidades de negocio, ¿no? pero ¿no? Hay, no tener que pensar como mi padre es amigo del de, de, de director general, pues a mí cuando termine la carrera me van a colocar allí, o, o pensar que, pues que a, mi hijo, a mi hijo lo colocaré en tal sitio porque yo también estuve. Es decir, yo estas cosas, los contactos, mmm, a ver, para mí son básicos, ¿vale? pero no en el sentido de aprovecharte del contacto, sino al contrario, ¿no? de, de buscar aquellas aquellas inercias en que puedes uh, aprovechar, uh, entre comillas, aprovecharte del otro, pero el otro también se puede aprovechar de ti, pero no desde un punto de vista económico, ¿no? desde un punto de vista social o de, o de enriquecerte o de uh, hacer más ampliaciones de negocio. Por tanto, una persona puede tener muchos contactos, pero al final, uh, si, estos contactos, si tú no eres un buen profesional o no tienes... Uh, uh, los niveles mínimos de, de conocimientos, estos contactos no te servirán. De entrada, por mi edad, el tema del networking a través de los medios, eh, a través de Internet, me ha venido a mí relativamente al final. Pero bueno, lo poco que he podido constatar es que, efectivamente, mejor que 3.000 contactos eh, que casi casi son anónimos, indiferenciados, impersonales, es mejor tener 300 buenos. Y creo yo que también a la mayor parte de ellos conviene conocerlos personalmente, haber de partido, y no es porque yo sea una persona ya <risa> anticuada, sino que el contacto personal enriquece enormemente el conocimiento mutuo. Eso desde el punto de vista de tener pocos y buenos, según la condición, que tengan relación con lo que me interesa, tener 3.000 contactos de 1.000 cosas variopintas, no, pues de aquello que me interesa a mí, de aquel área profesional o de aquella actividad, de lo que sea y tercero, cultivarlos, que haya un toma y un daca. Es decir, que yo tengo un contacto del que espero algo alguna vez, pero cuando tengo alguna buena noticia, alguna oportunidad, a mis contactos, selectivamente también, les ofrezco oportunidades y tal. No creo que se pueda tener éxito sin esfuerzo, sin dedicación sin y sin responsabilidad. A lo largo de toda una vida profesional y personal, todo el mundo estaremos de acuerdo de que lo fácil no satisface y lo difícil y lo que requiere esfuerzo es lo que al final lo que te da más satisfacción. Yo creo que lo, lo más... Eh, lo que siempre teníamos que llevar cualquier profesional es un tema de honradez. ¿no? Es decir, yo hago esto porque me gusta, eh, si tengo que cobrar una minuta pues de acuerdo con el trabajo que le hago, si trabajo en una empresa pues si tengo que estar trabajando un poco más, pues, es decir, que la empresa de la sienta es tuya y, por tanto, esto iría ligado a un concepto de profesionalidad, ¿no? Es decir, cuando tú trabajas en una empresa, tú ya tienes conocimientos, que has adquirido y, por tanto, tienes que ponerlos a la práctica. Por tanto, el, cómo se demuestra esto es siendo profesional y cómo se es profesional, pues, haciendo trabajo eh, como aquel trabajo que estás haciendo, aunque sea por terceras personas, pues, todo lo sientes como tuyo, ¿no? Entonces, eh, aptitudes, pues bueno, cada uno tiene las suyas, ¿no? Es decir, una persona puede ser un, que tenga un gran currículum, pero a lo mejor no sabe estar en una, en una empresa que, tomando decisiones, ¿no? Por tanto, las aptitudes cada uno, cada uno tiene las suyas, que irán poco ligadas también con las competencias, ¿no? Y por tanto, eh, yo lo que diría es de que yo, lo más importante para ser un buen profesional para mí es un tema de honradez, profesionalidad, sacrificio y conocimientos. Tener interés, parece que es obvio, pero tener interés, no ir a cumplir para conseguir el dinero, tanto si trabajamos por cuenta propia como en una organización, sino que aquello nos interesa, cultivar el interés. A partir de ahí se van a despertar muchas cosas, el querer hacer aquella tarea bien, es decir, la calidad, el querer conseguir realizarla con la ayuda de otros o ayudando a otros, trabajo colaborativo, trabajo en equipo. La responsabilidad también es una palabra muy manida, pero si yo tengo interés por una cosa, he de mantenerlo hasta conseguir que aquello vea la luz, se realice aquel proyecto, lo que sea. Responsabilidad y conciencia. Estar pensando, no hace falta estar todo el día eh, haciendo meditación trascendental del trabajo, pero ser conscientes de lo que lo vale aquello, de la importancia que tiene, de la importancia que tiene para mi cliente o para la organización, para la empresa para la que trabajo y tal. Y entonces, de ahí se deriva luego pues, una actitud muy efectiva, muy eh, responsable. Eso suponiendo además que tenemos un, como base de partida unas capacidades, claro, una persona que hace un trabajo complejo ha de tener un nivel intelectual, un nivel de inteligencia adecuado. ¿no? Entonces las capacidades y la preparación, los estudios adecuados o el aprendizaje continuo que nos va dando el nivel adecuado profesional para hacer la tarea.